un año más que termina quizás para algunos un año inolvidable quizás para otros un año para el olvido pero sea de una u otra forma es un año que jamás volveremos a repetir para muchos experiencias buenas y para otros experiencias malas quizás para todos, ambas experiencias. Pero lo importante es que todas, cada una de estas experiencias, nos tuvieron que haber dejado alguna enseñanza. Con esta autoevaluación, no quiero que sientan tristeza, al darse cuenta que fallamos mucho, que en el camino fallamos a diario. Al contrario, quiero que reflexionemos juntos, que veamos que hay mucho por qué trabajar en nuestra vida y más aún con nuestra relación personal con Dios. Quiero que esta autoevaluación nos desafíe para que este nuevo año que inicia nos evaluemos día a día y que para que cada día seamos mejores para que cuando lleguemos al final de este nuevo año que inicia podamos realizar una nueva reflexión y podamos salir aprobados porque decidimos entregarle nuestra vida al Señor y vivir para Él, como si fuera el último año de vida. Les invito a que vivamos cada día como si fuera el último. En Proverbios 4.26, la palabra del Señor nos dice, Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esclesiastes 3.11 Nos dice que nuestro Creador Ha puesto la eternidad En nuestros corazones Entonces Sabiendo que tendremos que dar cuenta a Aquel que nos da el tiempo Debemos motivarnos Para usarlo bien Mis amados Deseo Que en este nuevo año que inicia nuestro amado Padre y Señor Jesús los bendiga eternamente y le damos gracias por este año que nos concede.